Hola, buenos días, bienvenido, bienvenida a Susurros del Papel. ¿Cómo estás? Susurros del Papel. Hola, buenos días, bienvenido, bienvenida a Susurros del Papel. Hoy vamos a desayunar y hay que empezar el día con energía. ¿Qué mejor un café con leche y churro? Ah, yo los churro lo mojo con leche condensada. Me encanta mi Hoy os traigo un correo bonito que me ha mandado mi amiga Sandra Que viene de Barcelona Y Sandra pues decía que me iba a mandar un correo Que me lo iba a mandar, que ella me lo iba a mandar, que yo me lo iba a mandar Y, y bueno, por fin está aquí, os voy a enseñar lo que me ha mandado Sandra Bueno, de, es consumidora de vídeos de Youtube Pero no, no publica cosas en YouTube, aunque sí en Instagram, ¿eh? En Instagram, aunque ella no sube cosas de scrap a Instagram, pero le encanta la papelería, la papelería y las cosas bonitas, claro. Y entonces, pues, en Instagram, pues sí que publica cosas. A lo mejor, ¿verdad? Que es poco de... de de lo que es cra. Mira, ya tenemos bien este paquete. Ahora, lo abrimos por aquí. Así. Mira, madre de mi vida. Como viene este paquete. Yo le hice a ella, el año pasado o el anterior, ya no me acuerdo. Le hice una letra, eh, la letra S de Sandra y le hice el botecito y le metí metía en un jabón. Pero tenía que. Yo creo que se ha vuelto un poco más jarona. Porque mira cómo viene el paquete. Mi nena está blanca. Madre de mi vida. Sandra. Yo no te digo que me vaya a llamar asesina en serie. Madre, madre, por favor. Mira el paquete del largo, eh. Y mira cómo viene. Ah, mira, mira, madre mía. Bueno, pues voy a poner un laito y empezamos a abrir Aquí viene una carta que pone que es privado y yo lo leeré después Vamos a ver lo que ha puesto la pica también, lo que es Este que Es que solo dice que ellas sé que te gustarán. Así que mamá, el mamillo. Oh, no me gusta, me encanta. mira Son gorjo. Ay, qué bonita. A ellas gustan también mucho. Las gorgeous. Son, Es que son muy tiernas. Qué bonita. No sé si se van a ver bien. O oh, tiene mucho brillo. Mira qué bonita. Es que son muy Son muy tiernas. Mira. Esta tarde. Oye, esta no la he visto nunca, esta que... mira. A ver. Qué bonita esta. No la he visto nunca. Ay, ni esta qué bonita. ¡Ay, qué chula! ¡Jopita! Esta no la había visto yo. Qué bonita, mira esta. Esta. ¡La rosa que van. No, la rosa no, lo de alrededor. Mira, está hecho con, con purpurina negra. Mira esta. Qué espectacular. Qué preciosa ni esta. Mira, es como un mensaje a una palabra. ¡Qué bonita! Hoy ¡Me ha encantado! Hoy qué chulísima! Me encanta. Qué bonita. Qué espectacular, eh. Son preciosos y ahora son las colocadas. Madre mía, ok. Me ha metido la Mira. Tengo este teclado sin hinchado hace bolsita. Y paquetito, yo... Mañana, madre mía, madre mía está ahí todo lo de tu cumpleaños, de tu santo Mira la bolsita Qué mona que quema, que aquí de A ver... Ay, mira qué mono Ay, qué mona Es como... Están hinchaditas, no es... No es puffy porque son blanditas Pero mira, qué mona Es metalizada, qué bonito, Sandra Ay, muchas gracias Qué bonita es Mía, aquí tengo, aquí tengo, mira, qué vamos y este aquí está la copia Uf, madre mía está oh, hoy mira de estos marcos yo encontraba antes en el bazar pero ya no lo ya no lo han vuelto a traer mira ¿Veis? son muy chulos este lleva purpurina y este también pero no importa tú si quieres después lo puedes pintar encima porque son muy bonitos, eh antes había ya no lleva tiempo que yo ya no los no lo veo mira otra bolsita de conejitos en el ojo madre mía esta niña me voy a tirar aquí a, a tomarlo, vamos es mío porque esto es mi tío, Sandra, por Dios. vamos vaya fripada, eh ¿Me no. chicas, esta no se escapa, eh pero bien hasta ahí quiero lo lleva vamos, que con un el con ojo cuando te pierdas de algo madre mía tengo es uno más bien hecho a ver, mirad la bolsita eh, mirad. oh, oh, oh. Ay. ay, ¡qué bonito Sandra son pegatinas Mira Qué bonita Mira esta azul eh. Y esta en rojo Uy, son amapolas Uy, me encantan, Sandra Me encantan las amapolas Qué bonita Madre, mira Qué bonita, mira Son stickers, eh Estas son en azul Y estas en verde y en amarillo Bien, y hay algo rosa, mira. ¡Qué pasote! ¡Qué bonito! Uy, ¡Qué bonito, Sandra! ¡Me encanta! Bueno, vamos a para tirar aquí, por aquí. Mira, otra bolsita de camona que viene con los noquitos. Que ya le hace a ver si puedo sacar los inquietarios. ¡Uy, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Uy, Sandra! Mira, ¡uy, qué bonita! Estas son Daika. ¡Qué bonito Pero son... Mmm, como de acepato. A ver, ¿cómo lo abro? Así. Hoy qué bonito, Sandra! ¿Qué pasada? ¡Uy, qué mariposa! Mira, qué bonita. Por favor. Mirad, no se ven tan bonitas ahí como las estoy viendo yo, qué colores más bonitos. Madre de mi vida, mirad qué cosa más bonita. Creo que no se está viendo tan bonitas como yo las estoy viendo aquí. hoy ¡Oh, Qué bonitas son. Hoy ¡Oh, la libélula. Madre mía. Preciosas, preciosas. Qué bonita. Hoy, ¡Oh, Sandra. Me han encantado. ¡Qué bonito, eh! ¡Es que finitas son! Son de acetato, eh, pero son preciosas Y traen un montón, es que bonita, ¡qué mira, es que bonita! y colores más vivos! mira qué bonitas son! Estas, ¡Me encantan! ¡Es me encantan todas! Porque hoy la macula me han quedado me fritada, es ¡qué bonitas son! Pues, ¡Qué cosa más bonita, de verdad! Y después me ha mandado un Daiko Mira Vintage ¿Y esto? ¿Qué más es que aquí? ¡Madre mía! Que trae papel también Mira, trae daikun Y después trae Mira, papel vegetal Para que tú lo cortes Y después, mira Trae papel Que son como no tan Paquitura Qué chulo Y después aquí trae un montón En papel así Oh, qué bonito Mira, qué bonito Tasen hoy peonia, rosa, hoy, hoy, mira, hoy no se está viendo bien, pero son preciosas. ¡Ay, mira qué bonito! ¡Uy! ¡Mira qué bonito! Preciosa. Qué bonita son. Mira esta. Que ha sacado antes de la señora. Mira. Qué pedazo. Qué bonita. Esta se va a un poco. Vamos a poder haber ¡Qué bonita! Traen tres de cada. Bueno, son espectaculares. Es que mira. Es que son preciosas, ¿eh? ¡Qué bonita! Y bien un completo, ¿eh? Viene muy completo. Muy, muy, bonita. ¡Qué bonita! Sandra me encantan, ¡Qué bonita! Bueno, la, estaba en un grupo de WhatsApp de las chicas molones. Y bueno, Sandra es corazón. Es corazón. El corazón, corazón. Mira. Aquí tenemos otro paquetito. Este viene con una manita. ¡Ay, ah, mira! ¡Oh! Mira. Son las chapitas estas que se pegan de MP. No, no, no, no, no son imanes. Son adhesivas. Ay, qué bonita. Ay, la de los perritos, el gatito, los hito. Oh, qué mona. Y esta de corazón. Qué bonita. que algo. Qué bonita. Vamos a seguir sacando. Mira. Otra. Esto. Mira, qué mono. Mira, no, qué Vamos a Pero qué usa. Que estajita. Lleváis la mandala. Me la sala con celo. No sé, me la veis la Oh, mira la sandra que la de más Ay, qué ganas no de llevar a la cárcel por asesina en serie Ay, mira, son como garrafitas Mira, qué mona. Esta no la había visto yo Serán de Teddy, pero yo aquí no la he visto Qué mona! son como garrafillas Mira, qué graciosa La me la he metido en esta cajita, como el cristal Para que no se le den ningún golpe Chica lista. Qué guay, qué bonitas son. Son muy buenas. A tenga Voy a tener Voy a La caja de una monería, ¿eh? De celeste, qué graciosa. Seguimos. Sí. Pero, pero vamos, has cogido la rondilla, tía. A ver. Ay, mira. Son etiquetas de scrapbook. Mira. Esta. Me han mandado dos paquetitos Son muy graciosas. Esta tengo yo algunas. Ya tengo que no tengo porque la mandé en mi A ver. Bueno, vamos a abrir este que es te quita colores, que viene liado en un papel. No sé qué será. A ver. Quiero de aquí. Madre mía. Chiquilla. Que te mandé una, una letra. Madre mía. Espérate. Que se pegaba. Mira qué sello. Precioso. Son de MP. Y mira. De corcho. Madre mía. ¿Sí ¿no? viendo, viene esta de conejito, en rojito. A oh, ver, eh, estoy quitando el lento, ¿eh? Porque te he por quedado la cámara. ¿Me ha quedado Estoy quitando el Esta es una rojita. Y trae un montón de paquetitos. No sé qué me esta mujer. Ay, mira. Vale. Muchas gracias. Qué bonitas son. Me encantan. Y me he metido esto. que no sé qué es son parecen tarjetas. A ver, parecen. Sí, son tarjetas, ¿veis? Que vienen hasta con sus sobrecitos. Mira los sobres que coquí. Pues vienen tres de cada y tres sobrecitos y tiene cuatro um, formatos diferentes. Ay, mira, me ha mandado estos guasi. Sí. El de tijeras me encanta. Los otros son corazones y globos también, pero el de tijera me gustó muchísimo. Muchas gracias. Ay, ¡Qué mono! Mira una cajita que siempre nos van a venir genial de corazón para guardar cositas. Esta ya la había sacado porque la había lleno. Mira qué mona con un lunarito en azul. Mira es un corazón. Muchas gracias, Sandra. Me gusta un montón. Muy chula. Una cosita. Aquí. Esto no se acaba nunca. Yo saco y no veo el fondo. Mira. Otra cosita. Como otro nudito. Hoy salas. Es que. Ay, ¡Qué la chulo puro. Madre mía. Ahora. Mira cómo viene cada bolsa, ¿eh? Bueno. No se diga. esta niña, vamos. Que se ha cumplido. Madre mía, Sandra. Mira. Arandela de madera. En... Todos los colores ha mmm, habido por ahí, Chulísimo. Estas cajas yo las recibo. Mirad. Corazones de colores. Un montón. Esto sí lo he tenido yo. Y estas también, que son cabezas de Mickey. Para colgar. En un montón de colores. Esto sí de plástico. Y mirad. Me vienen súper bien. Me encantan. Me gustan muchísimo. Muchas, muchas gracias, Sandra Plenta. Están geniales. Y también. Ay. ¡Ay, qué bonita! ¡Wow! Mira, qué bonita. Son metálicas. Mira, qué bonita. Son bicicletas. ¡Qué bonita, Sandra! Me encantan. ¡Qué chula! Me gustan un montón, qué bonita. Y mira, perlita, medias perlas. En color perlas blancas. Y esta es negra. ¡Qué chula! Hoy la bicicleta me encanta. Esto viene muy bien, ¿eh? ¿Cogemos otro? que mira, pila porque estoy para Mira, ¿eh? Y ahora pongo... Bueno. ¡Ah! Mira. mira lo no, me no, no, chulísimo, muy muy muy chulo. no, no, no, no, otra cosita que está muy devenido, porque no se ha podido hacer, ¿no? más. A ver. Este de J, oh, ¡Oh, qué mona! Esto no lo he visto yo. Me encanta. ¡Qué bonito, Sandra! ¡Oh, mira! ¡Y mira! ¡Qué bonito! ¡Qué simpático! ¡Ay, qué bonito! Me gustan todos. Qué bonito, muy bonito. Vamos a ver otro. Este, mira, cosita. Mira. Ala. Pizarrines. Y corazones. Que también son etiquetas. Pone con todo el amor del mundo para el Nightmare. Genial. Otra vasita, esta tampoco la he cerrado. Esta también es.. ¡Ay, qué mona! ¡Ay, qué bonita, Sandra! ¡Ay, mira! Oh, qué bonita Ay, oh, me encanta, me encanta, me encanta Oh, qué mona Qué cosa más bonita, mira! Me encanta, qué bonito Otra bolsita de conjita de matito. Esta la he hecho con saña, esta la he hecho en uno, mira, mira que Mira que Me uno fuera de la cámara porque esto, vamos, madre mía ¿Qué trae? Vamos Mira, esta es la bolsita Aquí. Mira, qué mono, de estrellita, qué chulo, me gusta. Mira, Tasen. me gustan mucho y no tengo. Tengo que hacerlo yo. Mira, mira, y mira qué bonito que encaje, precioso. Qué bonito, precioso. No vayan, no no nada, no pasa más. No pasa nada, no pasa peinado. Y aquí hay más cositas que vamos ay, ay mira mira mira mira pompones chiquitines que vienen muy muy bien que después voy a buscar y lo no tengo mira las muñequitas estas que yo compré allí también una en el pedi las compré yo te había visto la varias está de pétalo de que lo de, de serpentina? Todo el paquete, mira, mira no Pero no sabía que todo lo Esto es que se sí, me un paquete, otro Mira, oh, for you, mira. Son pegatinas, eh. Me encanta. Qué mona, mira. Qué bonita. Y aquí hay, espera, es que no puedo sacarlo porque se ha enganchado ahora. Cuando no en una se engancha en los, en los tibullos. Vamos oh. a ver. Mira. Mira, que me manda. Con foil. ¿Veis? Son pegatinas, ¿eh? Son chulísimas. Esta también está mucho también. Estas son miradas. ¿Vas? Tengo otra coja. Okay. Y me ha echado guasi. Mira. Qué bonito. Pero mira esto. Este es espectacular Mira Qué bonito es Mira, aunque me veáis a mí o lo que sea, yo lo acerco Aquí estoy yo ¿Ves? Y Me lo enseño así, mira Mira qué bonito Son buenísimos Mira son amapola mira ¿Qué quiero no tengo aquí nada mira qué bonita luego así de amapola esta de pepitas de sandía qué chulo y esta de tajada de sandía y está un poquito así como de las tribus, no sé, los dibujos son así como están muy chulos y esta esta es música para panda, sentadito esta también es muy bonita, a ver si puedo abrirla y no la enseño, mira a ver, es que te una, esta la, la he enseñado que es la de la mira, como en casa hoy no es hay... porque es que no puedo hacerlo de otra manera y quiero grabarlo porque como lo mezcla todo Después no me acuerdo lo que me ha mandado una, lo que me ha mandado otra, y cada una tiene derecho a su momento porque todo es. Vamos, lo primero es que está hecho con mucho cariño. Y lo segundo es que me habéis dedicado un tiempo de vuestra vida y pensando en mí, mira qué bonito. Y esto hay que grabarlo. ¿Veis? Es espectacular. La verdad es que Sandra, hija de mi vida. Si lo llevo menos más que te bandera más que el jabón, la letra y el, el cachapito ese. Si te llevo a mandar algo mal, vamos, no sé cómo te vas a mandar. Mira, otro parte. Este lleva una zaga. que lo voy a abrir. Madre vale, mía. Mira que me manda. Y además, que me hacía falta? Mira. Qué monedonito más gracioso. Me encanta. Qué chulada. Me gusta. Muchas gracias. Me gusta mucho. Muy chulo. Más. Y esto aún no se ha acabado. Qué ah, desatarle viendo, ¿no? parece esto para ti. Parece de la cagotilla. Sí. Oh, qué bonito! Mira, esto que estoy poniendo ahí. Mira, qué bonita. Una latita, pone love, love, love Y viene cerrada con celo Vale, mira Cómo viene la caja Madre vale, mía, lo que estamos mujer podría mandar ¿eh? Mira, agujita de reloj, la bolsa es buenísima Y son una agujitas estas de, de reloj Le llamo yo agujita de reloj, parece una aguja de reloj ¿Ves? Me ha mandado Pues un montón de mariposas Mira Me ha mandado botones Mira, de, de madera De madera y, y, y, y decorado Mira, por ejemplo, ¿no? Que me ha mandado pues, unos cuantos mira qué bonito mira este. bueno vamos a ir me han dado dos llaveritos de madera de esto para labrarlo me han mandado estos corazones estos que tengo también que son muy chulos Parecen cristal ¿eh? porque para que que tiene me han mandado tazas que me encantan esto siempre estoy yo falta de tazas en rojo en, marzo, en gris y en un verde agua y me han mandado vamos del chan que me encantan mira qué bonito otro este es un colgante mira que está bonito. esto está con el lejano me han mandado estas chineras que son como en bronce pues en latón envejecido un dorado así en este tiro. Y me han mandado cuatro. De flores. Son muy bonitas, ¿eh? Estas no las había visto yo. Me han mandado... Toma, pero si es que vienen... Ay, qué bonito esto. Mira, me han mandado esta lagartijilla. ¿Qué más? Uno, un corazón. Bueno, una plumita. Una, una arañada. Halloween. Un búho. Una llave. Otra sacone. Ay, mi marido. Ay, ay, ay. Mira. Ay, qué bonito. Otra oh, falta que me hace a cosa de esto. Un elefante. Con la para arriba. Para que traiga suerte. ¿eh? Una caracola. Hola, caracol, caracola Grande, ¿eh? la caracola, mira Qué tamaño tiene es grande Qué más Ay, mira, una bailarina O una gimnasta, no sé A ver, qué voy a poner aquí Si no Ahí Uno delfine Mira Un ancla Un pescadito ¿Esto qué es? Otro, como una mantardalla, ¿no? Una pantardalla. Sí Mira, otro pescado Me ha mandado una telaraña por una arañita Una turfel. Muy chiquitita, muy mona Porque muy chiquitita Un... No queda aquí a girasol. Y después me mandamos para ir fresca y una guitarra. Por todo esto la cogí a ella en esta Esto ahora me pasa igual que a Lola. Que no me cierra. <ríe> ya la puso muy bien, pero yo. Uah, que no me cierra. Bueno, pues luego lo intentaré cerrar. Lo deja así. Más otro paquete. Otro paquete. Vamos a abrirlo. Uy, ¿esto qué es? ¡Ja, <ríe> Una de estas para, para el gel hidroalcohólico. Qué chula. De corazón. De melón. Qué chulo. Mm, a ver. Más cositas. Sandra, Sandra. Vale. Que son estas cerecitas que están hechas como de, mm, de polipiel. Mira, Esta en roja y esta en azul. Qué chula, ¿eh? Este es otro. Madre No. Ahora. Ay, mira qué mono. Ay, qué chulo. Mira qué señor me ha mandado. Qué chulo. Y mira, de Lora Bailora me ha mandado este. Que son puffy, ¿eh? Qué bonito. Gracias. Qué bonitos son. Aquí hay otro se vino antes con ese ahora ay que chula mira me ha mandado esto a aplique esta rosa esto se puede poner en textil en donde queráis vale en papel mira esta y esta que es preciosa muy muy bonita muchas gracias me voy a por más aquí hay otro este ir al final tengo que yo con toda la mensajera así que quedan por un montón esto va a andar? ay qué ay que chulo Mira, en blanco y negro Son guasi Qué chulo Me encantan Son súper chulos, ¿eh? De música, de fruta De tractores, de macetas De relojes Muy chulo, ¿eh? Muy chulo Me vienen muy bien Además Otro paquete ah, Mira, me ha mandado Florecita de goma, Iván en verde y en azul. Esta es la que trae la gasita por detrás. ¿Veis? Mira la gasita por detrás. Es que a lo mejor no se ve. Porque es muy finita. Bueno, pero son estos dos colores. Verde y azul. Otro paquete. Hola. Pegatinas, Pony. Pero yo creo que estos no, no eran pegatinas. Estas las tengo yo. Estas pegatinas pone pegatinas, pero no son pegatinas. Vamos, las mías no eran pegatinas. Yo las tengo, pero son como Daiko o Dieku, o como se diga, o Daika. ¿Veis? Estas las tengo yo, son de lejos. Ah, uy, las tengo hace un montón de tiempo. Vamos a ver. Aquí hay ah, otro. Ah, esto me encanta. Qué chulo. Esto lo utilizo yo. Son dos marcos de Polaroid. Y esto queda muy mono, ¿eh? Así sido un, Después te viste en un, árbol, un álbum o, o, o un, una hoja donde... A lo mejor como las que os enseñé que son básicas. Básicas le pones esto y le armas. Le pones cualquier pegatinita y le armas un álbum precioso. Pues son muy bonitas. Muchas gracias. ¿Qué es esto? Es una bolsa para ir a comprar. A los bazares y a Ted y llevarla en el bolso. Sí, mira. Qué chula. que termina? Pues la dobla y la guarda. Ah. Bueno, esta tenemos todas Mira, de cima. ¿Lo ponéis? Los quiero. ¿Veis? Ahí. Por encima. Ahí. Qué chula. Muchas gracias. Esta de J ahí, ¿eh? A ver que me mandaba los mandado. tal Ah, qué mono! Mira qué mono. Son pincitas, ¿eh? Pero mirad es que no son monas. ¡Qué graciosa! Pues yo las compro las pincitas porque a mí me gustan. Para sujetar papeles, para pelo también. Y además yo en verano mmm, suelo llevar mono porque tengo mucha calor. Otra cajita. Bueno, mirad qué cajita. Mira la cajita, ¿eh? Súper bonita. Qué bonita, ¿eh? Una tortuga uniforme. ¡Ay, mira! Lleva clip y pincitas doradas. ¡Qué mono Y negra. ¡Una negra! ¡Qué chiquitina! y clip! ¡Qué mono! Mira, qué gracioso. A ver. Uy. Mira, me ha regalado este portamina. Que viene hasta con las minas ya y todo, ¿eh? En vez de minas. Qué chulo Me ha regalado este Tombow Que es punta fina y punta pincel Para aprender a hacer detení No para hacer, para aprender Y me ha mandado este Que es, de, es blanco Este me viene genial Porque el, Esto que os enseñé ayer Os acordáis, bueno ayer El otro día tienen las páginas negras Y yo tengo que escribir Con algo blanco porque si no, no se va a ver. Y me va a venir genial. Lo voy a meter aquí. El de un leyenda, este. Mira que este es chulo. Me va a venir muy bien. ¿Eh? Me viene ideal. Este adjudicado. Gracias. Qué guay. Esto es otro. Pajitas de corazón. Esta no las tenía. Muy bien, y estas... ¡Ah! pajitas de unicornio. Muy chulas. Chulísimas. Muchas gracias. Mira, aquí hay un paquete chiquitito. Que no sé lo que traerá. ¿eh? Creo que es... Ah, un rollo de cintas de doble cara. Esto viene es fenomenal, Muchas, ¿eh? muchas mucha gracias. Esto es pegamento de cinta de doble cara. Esto viene fenomenal. Esto viene muy bien, ¿eh? De verdad. Muchas gracias. Otra es este. Madre mía, cómo viene todo. Es que viene todo a tope. Mira. Me ha regalado estos clips. Me gustan mucho. Ay, oh, mira. Me ha regalado esto otro. De la clave de sol. Me ha regalado estos de unicornio. Estos sí los tengo yo. Y me ha regalado estos por pues sí. Que muchas gracias. Me gusta. Y ya el último, el último, el último. Ah, no, perdón. Sí. Aquí ahí debajo. Me ha metido.. Mira, esto. Qué bonito. Que vendrá en inglés, ¿no? Sí. Esto tengo que traducirlo. Yo no sé inglés. What is love? Esto lo traduciré. Pero son postales. Y mira qué bonitas son. Son cuatro postales. Son preciosas. Qué bonitas. Pero estaba traducida lo que pone. Porque a mí me gusta enterarme. Sí. Que este es el último paquete. Y viene con mensajes. Que dice. Ábrelo el último. quizá sea la joya de la corona o quizás no vamos a abrir. ya mira, abre el último, yo es que lo estaba viendo ahí, como he visto que traía mensaje no he visto nada de que lo abra el último, pero digo que este lo voy a dejar para el final oh, qué bonito Sandra me ha mandado esta goma. me encantan estas gomas borran muy bien, me ha mandado un boli de cuatro colores Rosa, mirad qué bonito. Qué chulo. Y este, ¡ay, qué bonito! Con purpurina que baja y sube y sube y baja. Mira. Rosa, qué bonito. Lleno los rosa. Es precioso, Sandra Qué bonito. Qué bonito. Me ha encantado. A ver. Me ha regalado este planner. Mirad qué bonito. ¡Uy, oh, lo que estoy viendo detrás! <risa> <risa> ¡Qué libreta! De Santoro. De la Golju. Me encanta, Sandra. ¡Qué bonito! Tú como te has vuelto loca. Mira. No me diré. Sandra, es precioso todo. Planes semanal. Revisa tus planes en tu cafetería favorita o donde tú quieras. Y recuerda... Que una vida planificada es una vida más feliz De charuca hay. Mira, qué bonita Es ideal Qué bonita Sandra me encanta Pero no la voy a abrir hasta que no esté en casa pues si me la tengo que llevar se me vayan a doblar las puntas y tal Y no la voy a abrir Mira, vamos, es que me ha dejado caos Tía vaya y vaya un intercambio tan chulo que estas niñas me han hecho gracias Sandra de verdad mmm, me ha enamorado todo porque todo es de lo que nos gusta y me ha gustado todo un montón y además aparte de todo son cosas que vamos a utilizar voy a utilizar mucho de hecho hay cosas que yo he tenido pero ya no me quedan entonces, muchísimas gracias por todo. De verdad, de verdad que me ha gustado todo. Es un vídeo un poquito largo, pero es que merece la pena. Porque esto está hecho mmm, con mucho cariño, que yo lo sé. Porque ya os digo que en el grupo de Chicambulona ella es corazón. Y es todo espectacular. De verdad que no tengo palabras, Sandra. Muy, muy, muy agradecida. Me gusta todo una barbaridad no te lo puedes imaginar no cojo nada más porque si no me puedo hacer ruido mm, espero que os haya gustado tanto como a mí abrir paquetitos porque esto es como el día de, de reyes un paquetito, otro paquetito, los paquetitos venían a tope de cazao muchísimas gracias yo no sé si me merezco tanto y nada, a las demás muchas gracias por acompañarme abrí este happy por dedicarme este rato, porque no es un ratito, esto es un rato, a ver este happy conmigo y que abrí, que hayáis disfrutado abriendo los paquetes, pues, pues igual que yo, ¿verdad? Porque hace ilusión, a mí me gusta verlo de verdad, os lo juro, ¿eh? que me encanta verlo. Yo veo eso las compras y tutoriales también, pero tengo que decir que veo más correos bonitos y, y, y compras. Y los tutoriales también los veo. Pero como que me cansan un poco más. Pero en los Enaymall hay muchas cosas que se mandan, que están hechas a mano y te dan muchas ideas. Y entonces pues me gusta, me gusta verlo. Los me gusta verlo un montón, de verdad. Muchísimas gracias Sandra, de verdad, de verdad os lo digo. Muchísimas gracias a todas por acompañarme, por abrir este correo tan bonito, tan precioso conmigo. Nos vemos si Dios quiere muy pronto y cuidaros. Chao. A la torre del puerco hola buenas tardes bienvenidos bienvenida en este entorno de la costa de la luz a susurro de papel estoy en la playa de la torre del puerco en Chiclana bonito nombre la torre del puerco conocida con el bonito nombre de la loma y esa es la loma del puerco esto es como juego de trono igual ¿Y, y por allí que se ve al fondo está la isla de santimetri